¿Por qué esto? Porque mi abuelo era pintor, pintaba pinturas abstractas. Cuando llegué a México y empecé a invertir mucha, mucho tiempo en, en la música electrónica y en la, en la creación, tuve momentos difíciles y, y estaban las pinturas de mi abuelo ahí en mi estudio y vi que él o sea, había llegado a una estética muy peculiar y fue después de muchos años de trabajo. Entonces, este es como eh, un homenaje, de cierta manera. Para mí un mensaje sonoro, eh, viniendo de donde vengo musicalmente, que eh, son las ceremonias eh, afro-cubanas. Aprendí a tocar en, en La Habana durante siete años. Estoy interpretando estas músicas. Y eh, podría decir que un mensaje sonoro eh, de manera metafórica sería cada sonido en mi música podría ser representado por una divinidad, digamos. Eh, es muy abstracto, pero en ciertos momentos me ayuda a tener eh, inspiración y... y tratan de entender lo que hago, porque es muy, eh, es muy experimental. Lo que van a escuchar esta noche es el trabajo de um, interpretación dentro del contexto eh, moderno, que es o sea, un escenario, un sonido ele eléctrico, electrónico. Eh, es un performance, o sea, estoy tocando, estoy intentando transmitir a través de la música una cierta energía. He trabajado bastante tiempo para lograr tener algo donde me puedo perder, me puedo equivocar y, y sigue sonando, es la idea. Entonces, en dos palabras, es como los juegos para los niños que tienen las luces que se prenden y el niño tiene que apretar lo más rápido posible. Entonces, es así, pero mucho más rápido y mucho más complejo. ¿no? Propongo una colaboración con Manley López, que fue mi mentor en Cuba. Eh, y en dos palabras, lo que hago yo al día de hoy eh, es una interpretación de lo que él me enseñó en Cuba, eh, él y su familia los chinitos. Que son muy famosos allá, en el mundo del folclore eh, afrocubano. Y ahí él también tiene su, su trayectoria de interpretación y de creación ¿no? eh, acústica, porque él es, es percusionista. Y voy a proponer una, una um, música improvisada de 20 minutos, media hora con él en dúo. Él acústico y yo con la síntesis sonora y la improvisación y, eh, y los sonidos eh, de ruido. Pues. Te invito el 24 de abril a venir a ver eh, Manley López y Asto eh, en Mensajes Sonoros.